Vosotros estáis creando vuestro juego y decís Yo lo que quiero es darle al jugador un Pokémon Pero el Pokémon que yo quiera Y quiero crearlo como yo quiera Con el nombre que yo quiera Y que sea la especie que yo quiera Muy bien, muy bien, muy sencillo, muy sencillo Copiamos una bola del episodio anterior Clicad en la tarjeta para ver la serie entera Y aprender todo lo que necesitáis para hacer un juego de Pokémon Copiamos una bola del episodio anterior y la pegamos Nos vamos a los eventos comunes Dynamic Get Pokémon Clic en la primera línea Bajamos hasta la última línea Shift Manteniendo el shift del teclado, clic en la última línea. Control-C. Nos vamos aquí. Eliminamos todo lo del episodio anterior. Control-V. Esto de aquí es como si tuviéramos una máquina de crear Pokémon y nosotros establecemos los parámetros para que el Pokémon aparezca. Lo que he hecho ha sido estandarizar el proceso de crear un Pokémon. Y creo que más sencillo no lo puedo poner. O sea que meteos en la cabeza que esto que veis aquí es un Pokémon. Y vosotros me diréis, no, eso no es un Pokémon. Y os diré sí. Esto que veis ahí es un Pokémon. Aunque parezca una lista de atributos, no es una lista de atributos, es un Pokémon. Entonces yo voy a recorrer la lista de atributos y vamos a crear el Pokémon que yo quiera. Por ejemplo, ¿qué me dice aquí? Especie. Por defecto he puesto Bulbasur, claro, porque es el primero de la Pokédex. No vamos a empezar por el último, no, voy a poner Arceus. En este caso vamos a hacer a Mew. ¿Por qué? Porque es fácil de escribir. Vamos a hacer a Mew. Nivel. Pues vamos a ponerle nivel 5. Movimientos. Pues va a tener un movimiento que es Tacle. Placaje. ¿Cómo le pongo cuatro movimientos si quiero cuatro movimientos? Muy fácil. Copio esta línea y pego cuatro. Y son MOV1, MOV2, MOV3, MOV4. Se tienen que llamar así porque si no, no funciona. ¿Cómo averigua los nombres internos de los movimientos? Muy fácil. Al igual que vimos en el episodio anterior, haced clic en la tarjeta para ver la serie entera si no lo habéis visto. Nos vamos a la carpeta del proyecto, nos vamos a los PBS. Nos vamos al PBS Moves. Aquí tenemos todos los movimientos. Entonces, ahora cogemos tres movimientos de estos y se los enseñamos a Mew. Así de sencillo. Mm, Mega cuerno. Me diréis, pero Mew no tiene cuerno. No desafíéis la lógica de Pokémon, ¿eh? No oséis desafiar la lógica de Pokémon en este canal que me voy a enfadar. Objeto. Restos, ¿no? Que le va recuperando vida un objeto muy útil. IVs y EVs. Pues aquí podemos establecer, si queremos que tenga unos EVs determinados... Los EVs que queramos o si quiere tener unos IVs determinados, si queremos hacer un Mew perfecto, pues le pondríamos 32, 32, 32, que sabéis que es el máximo de IVs, de ¿no? Eh, en este caso, fijaos, cuando entregamos un Pokémon yo creo que conviene que los EVs se queden a uno, porque los EVs se pueden ir consiguiendo. Pero los IVs sí que conviene que se generen aleatoriamente. ¿Cómo hacemos que se generen aleatoriamente? Borrando los IVs. Así que vamos a borrar los IVs. Y vamos a dejarlo así. De esta forma los IV se generarán aleatoriamente. Luego lo veremos. ¿Qué más parámetros tenemos? Forma. Pues esto por si el Pokémon tiene varias formas. Como puede ser un aún, uno, eh, Cambiamos este numerito y le cambia la forma. Como no tiene forma lo dejamos en 0. Felicidad. 255 es el máximo de la felicidad. Por eso he dejado ese número. Vamos a ponerle 200. Tampoco nos pasemos de felicidad. Demasiada felicidad tenemos ya nosotros. Así que... Habilidad. 2 eh, sería la habilidad oculta. Suelen tener dos habilidades comunes. Y la segunda es la oculta. ¿Naturaleza? Vale, nature, pues lo mismo, el nombre interno que suele ser la naturaleza, escrita en mayúsculas, el nombre interno de la naturaleza, en este caso, hasti. Vale, Pokéball, pues el número indica la Pokéball con la que se ha atrapado. ¿Cómo podemos averiguar qué número corresponde a qué Pokéball? Pues hay muchas maneras de saberlo, pero la manera más fácil es que nos vayamos dentro de la carpeta de Pokémon Essentials, dentro de Graphics, dentro de Pictures. Vale, aquí veréis que las, las Pokéball tienen asignados... En varias imágenes de los Pokéball tienen asignados un numerito al lado, ¿no? Pues ya sabemos qué numerito corresponde a cada Pokéball. Si yo le quisiera poner una Master Ball, aquí me voy a la imagen de la Master Ball, ya veo que la Master Ball es un 4. Pues ya sé que para que sea una Master Ball tiene que ser un 4. Así que si yo le pongo un 4, eh, vendrá, me lo darán con una Master Ball. Apodo. Eh, bueno, pues el apodo es el nombre del Pokémon. Yo os recomiendo ponerle Mew, porque igualmente de esta forma le pregunta antes le pregunta al jugador si quiere ponerle un apodo. Entonces, si él le dice que no, eh, luego lo recibirá con el apodo de Mew. Género: eh, True es hembra y False es macho. Si no recuerdo mal, ¿vale? Aún así, esta etiqueta está mal puesta. Intentaré poner en futuras versiones: es macho o es hembra. Y Shiny: eh, Pues simplemente si es Shiny. Voy a poner False. Bueno, está bien. Voy a poner que sea Shiny, que ya os estoy escuchando. Y oh, que sea Shiny, que sea Shiny. Y ya estaría todo. Ya hemos creado a nuestro Mew. Ahora simplemente nos falta abrir el juego y recibir nuestro. Y recibir nuestro pedido. Ahora solo nos hace falta ver si la Fast Engine ha creado bien nuestro pedido. Eh, vamos a recoger la Pokéball. ¿Quieres ponerle un apodo a Mew? No, veis lo que os decía, que os pregunta antes. Y vamos a ver qué tal nuestro Pokémon, ¿vale? Aquí está nuestro Mew. Vamos a ver en los datos si nos lo ha creado bien. Como vemos, es Shiny, está atrapado con una Master Ball, como nosotros hemos hecho. Su objeto es restos, etcétera, etcétera. Naturaleza activa. A la fecha no le hagáis mucho caso porque eh, la Fast Engine trabaja en una fecha. Aparte, ya aprenderemos a manejarla en un futuro vídeo. Os recomiendo que os suscribáis para no perderos nada de esta serie y poder crear vuestro juego de Pokémon a la perfección manejando todos los parámetros al 100%, como yo os voy a enseñar. Vale, parece que la naturaleza activa desfavorece la defensa y aumenta la velocidad. La habilidad oculta resulta ser sincronía, como vemos aquí en la descripción. Y los movimientos, pues los que le hemos puesto, ¿no? Muy bicho, telaraña, pin y mega cuerno sin cuerno, ¿no? Lo que os parece un poco más a un cabezazo, pero es Mew. Y no consiento que se desafíe la lógica de Pokémon en este canal y bajo mis dominios. Bien, como veis, crear un Pokémon es muy fácil, ¿no? Pues este molde de aquí lo vais a ver que en la Fast Engine se repite muchísimo. Por ejemplo, para la siguiente función que vamos a hacer a continuación. Bueno, antes que nada vamos a crear un evento nuevo. Vamos a ponerle un grafiquito como de ser un Pokémon. Vamos a colocarlo tal que aquí. Y ahora nos vamos a los eventos comunes. Nos vamos a Dynamic Wild. Copiamos todo el evento del Dynamic Wild. shift clic izquierdo en el evento en el último sitio, se pone todo azul, control c, nos vamos aquí, control v, añadimos una nueva página y le ponemos el interruptor local A para que una vez peleemos contra él desaparezca, importante. Y ahora vamos a toquetear cosas. Bien, ya este evento nos pregunta varias cosas. ¿Se puede escapar de la batalla? ¿Qué significa esto? Lo que hace este evento es que cuando yo inicie el evento establecerá una batalla salvaje. Me pregunta si se podrá escapar de esta batalla. Yo voy a poner que no para que veáis cómo es que no se pueda escapar. Y si se puede perder la batalla significa que si, que si pierdo me va a mandar a un centro Pokémon o en cambio si pierdo va a continuar la historia normalmente. Es decir, si yo pongo True, si pongo que se puede perder, pues cuando Pibiot nos gane el evento continuará. Y si yo aquí pongo diálogo, por ejemplo, pongo, os dije que se podía perder, ¿no? Pues el evento continuará. Pero bueno, ya trataremos eso más adelante, ¿vale? De momento me interesa que veáis el que no se puede escapar. ¿Y qué vemos aquí? El mismo patrón, el molde, de igual forma que la hemos tenido antes, cuando hemos creado a Mew. De hecho, si yo aquí cojo al mismo Mew que me he entregado en el Pokémon recibido, al mismo Mew que nosotros hemos creado antes en el obtener Pokémon, tenemos... Una batalla salvaje contra el mismo Mew que hemos obtenido nosotros. Contra exactamente el mismo. Bueno, exactamente no, porque en este caso nosotros hemos decidido randomizar los IVs. Entonces, eh, un Mew tendría unos IVs random y este otro Mew tendría otros IVs random. ¿Vale? Lo voy a cambiar aquí y lo voy a cambiar aquí también. Aquí también me van a dar un Pidgeot con las mismas características, ¿eh? Y le vamos a poner los IVs. ¿Por qué? Porque si no le pusiera los IVs, entonces sí que serían distintos. Porque en uno se randomizarían de una forma y en otro de otra forma. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos creado dos Pidgeots que son prácticamente iguales y vamos a enfrentarlos en una batalla. Porque quiero que separemos eh, lo que es el proceso de crear el Pokémon con luego lo que hacemos con el Pokémon. En este caso, estamos creando un Pidgeot y entregándoselo al jugador y luego creando otro Pidgeot exactamente igual y lanzándoselo al jugador en una batalla salvaje. ¿Y qué significa todo esto? Significa que hemos estandarizado la forma de crear Pokémon. ¿Para qué? Para hacernos la vida más fácil. ¿Veis estos dos Pidgeot son están creados de la misma forma. Son prácticamente iguales. Cambiará su ID porque no lo hemos porque no lo he seteado ahí, no lo hemos jarcodeado. Cambiará su, su ID de Pokémon, pero los parámetros que hemos tocado en nuestro modelo de crear Pokémon son exactamente iguales. Si hasta tienen el mismo apodo, se llaman Mew, porque se me ha olvidado cambiarlo. Estos dos Pidgeots se llaman Mew y tienen los mismos movimientos. Fijaos qué movimientos tienen estos Pidgeots. ¿Cómo pueden tener estos movimientos estos Pidgeots? Magia de la Fast Engine. Así que, mientras de fondo disfrutáis de este apasionante combate que jamás pensasteis que ibais a ver cuando habéis entrado a este vídeo, admitidlo. Es como voy a acabar. Creo que ya estáis viendo un poco más el potencial de el potencial de la Fast Engine. Por cierto, no os he enseñado el que no se pueda escapar. Ahora, ahora os lo enseñaré. Y si esto lo podemos hacer con los Pokémon, imaginaos con los entrenadores. Podemos tener la misma capacidad de personalización. Y todo es muy fácil. Lo hemos hecho todo desde RPG Maker. No nos hemos tenido que ir a los PBS ni nada. ¿Veis? Me dicen, no conseguiste escapar, pero me da la opción de elegir otra acción que hacer en este turno, porque no directamente no podría escapar, no es que no haya conseguido escapar porque lo haya intentado. Bueno, vosotros me entendéis, ¿no? Y eso es todo lo que quería decir en este vídeo, chicos. Yo solo quería lograr la manera más fácil de crear un juego de Pokémon, espero estar consiguiéndolo, decidme si os parece sencillo, si os parece difícil yo creo que esto es lo más sencillo del mundo. En el próximo vídeo chicos que sepáis que esto no acaba aquí, continuaremos con las especies en la hierba alta, vamos a empezar a hacer nuestras primeras rutas, la Fast Engine da para más todavía. Así que nos vamos en el próximo vídeo, espero que todo esto os esté siendo muy útil de verdad. Nada más, hasta la próxima.